Cuando hablamos de perdonar, eh, digamos, eso es una virtud, una característica que se ha hablado mucho, ¿cierto? En el cristianismo especialmente. Sin embargo, no es tan fácil. Yo ahorita estoy trabajando con personas refugiadas de diferentes países, especialmente de Nicaragua, Honduras, Colombia, Chile, bueno, de muchos lugares. Y las historias son tan duras, tan duras, ¿verdad?, como que a una de ellas de 11 años les dispararon en la cabeza y no, no la podían atender porque habían dado la orden de no atender a nadie herido. Cosas muy fuertes, o sea, situaciones que en este planeta están sucediendo que, que son de una violencia irracional, extrema. ¿verdad? No es que alguna violencia sea racional, pero efectivamente las cosas que suceden son ilógicas, no tienen ningún sentido, ¿verdad? Entonces, frente a esto, eh, particularmente a mí, ¿verdad? Haciendo como este esfuerzo de, de vivir en paz y de transmitir eso y de creerlo, <risa> y de que los cambios sociales se pueden hacer así, quise hacer un esfuerzo especial para, para cómo lograr limpiar mi ser de todo ese enojo, ¿verdad? Y leí algo que era como un meme que me dio risa porque decía... Por algo en las películas más famosas se llaman los vengadores y no los perdonadores. <risa> Porque en nuestro mundo es cierto que la tendencia para sanar, digamos, es la venganza. Y, y cuando alguien ha hecho algo muy feo, el sentimiento en contra de ese ser o a esas personas es igual de feo, ¿verdad?, y, y más bien hay como un alivio si le pasa algo malo. Pero entonces imagínense el mundo en que estamos creando. O sea, cada vez es más inseguro, cada vez es más triste, ¿no? Y por eso es que, hablaba ahora con una persona, yo ahora cada vez veo que en todas las familias o en casi todas hay alguna persona o que está con pensamientos suicidas, o con una crisis de ansiedad, o en las familias he visto cada vez más que se da eso, ¿verdad? O deprimido, porque en una sociedad así, ¿cómo vamos a estar en paz? ¿Cómo vamos a tener salud mental? ¿Verdad? Entonces, la propuesta de hoy tiene dos, dos, como experiencias. Una de lo que yo... Fue una cosa muy bonita en una meditación temprano en la mañana. Medito tempranito. Eh, vino este ejercicio, que es lo que vamos a hacer, que me ha servido mucho mientras en estos días de pensar sobre el tema. Eh, que es empezar por el propio ser. Como mis actitudes hacia mis propias fallas o mis propios errores o mis propias debilidades cosas que en el pasado no hice bien o que tal vez en este instante no estoy haciendo bien, pero cómo tomo yo las correcciones de los demás. Pero si alguien me dice que algo, dije algo, dice algo, ¿verdad? Cómo tomo eso. Entonces, vamos a empezar con ese ejercicio primero para el ser. Cómo hacerlo de forma natural, sencilla y fácil para yo sentirme bien con el propio ser, ¿sí? Y luego vamos a procurar algunas estrategias para entrar por la tangente, porque yo me fijé que el tema de perdón no es racional. O sea, por más que usted sea un analítico súper bien y usted reflexione a profundidad lo que es el tema, no lo va a lograr. No es porque usted es súper inteligente que va a lograr perdonar. Por más que uno lo entienda, me fijé que uno necesita como... Un trabajo como distinto, ¿verdad? Porque yo lo que quiero en mí no es mentirme y decir, ay, si yo soy un ser de pastos, está bien, ¿verdad? Y, y adentro de mi ser todavía tengo enojo. Entonces eso no es, no es real. Está bien. ¿Ustedes creen que todos pueden poner sus celulares en silencio? Sí. A ninguno le va a dar crisis de ansiedad por ponerlo así, en bueno. Entonces, vamos a hacer lo siguiente: ¿sí? vamos a poner una musiquita, vamos a ver si esta vez le gustaría sonar. Y quisiera que ustedes se visualicen cuando eran jóvenes, o sea, no es que están viejos, ¿verdad? Más jóvenes. Visualícense ahora en el presente si tuvieran que darse un consejo al propio ser cuando era joven o más joven con toda la experiencia que tienen ahora con todo lo que han vivido con las veces que han logrado levantarse las situaciones que los hicieron caer con lo logrado lo superado ¿Qué le dirían al propio ser joven? ¿Qué consejo le darían? voy a pensar ¿cuántos años tendría en 15 años? vamos a calcular digamos, de la edad que tengo ahora 15 años más ¿qué edad voy a tener? primero hagamos ese cálculo Ahora, una vez que hice el cálculo, ¿cómo me gustaría estar en 15 años? ¿Cómo me gustaría sentirme? ¿Qué me gustaría haber logrado? ¿Cuál es el deseo que tengo yo? ¿Cómo, es, ¿Cómo quiero estar en 15 años? Ahora, a partir de esa visualización, este ser que soy ahora, ¿qué le diría a ese ser de 15 años más viejo, que soy yo, para que alcance eso que yo quiero que alcance. ¿Qué le diría para que lo logre a este ser del presente a este ser que soy yo mismo, para que en 15 años tenga el estado que yo quiero que tenga. Ahora voy a pensar en un paso que puedo dar en el presente en las próximas 12 horas. Algo pequeño, un paso que me lleve hacia lo que quiero lograr en 15 años. Voy a hacer algo pequeño, un pequeño avance, pero que me vaya dirigiendo hacia donde quiero estar en 15 años, el estado interior que quiero tener. ¿Cuál podría ser ese paso sencillo? Gracias. ¿cómo les fue? ¿cómo les fue? hablándoles al ser más joven de, que ahora ¿fue fácil o difícil? fácil ¿fue más sencillo? ¿Sí? ¿Y qué pasó con el de 15 años mayor? <ríe> ¿Alguno tuvo miedo? Porque a veces eso da miedo, ¿verdad? ¿Y qué, qué fue el temor? Las condiciones, ¿verdad? A veces uno no necesariamente... ¿verdad? Cree que, o puede ser que no tiene todas las, las condiciones de cuido. Hice este ejercicio con personas adultas mayores. Bueno, no veíamos 15, pusimos 10 años. Pero hay un gran temor, ¿verdad? Porque es real. ¿Qué, qué va a pasar conmigo? ¿En qué condiciones voy a estar? Por eso le estoy preguntando, porque a veces sucede, ¿Verdad? más sí, si uno se asusta y, y, y, el, y el miedo impidió ver cómo me gustaría estar o lo logré no impidió si sí impidió todos pudieron visualizar cuál es el estado que quieren tener en 15 años hay bloqueos hay bloqueos con el futuro Mejor no pienso más, Ching, la mariposa malicia. A veces hay bloqueos, ¿verdad? Porque no contaba con eso. No contaba Entonces, con la situación. Prefiero, prefiero no, pensar. no pensar. Entonces, porque alguna situación que me, me ha venido muy fuerte, inesperada, ¿verdad? Que me produce que además no puedo planificar. Porque lo que pasa es que a veces cuando uno piensa en el futuro, piensa en planificar. Sin embargo, este ejercicio es visualizar lo que me gustaría sentir en 15 años. Más que planificar, es el estado interior. Pero precisamente esas experiencias de vida a veces nos dificultan. Porque a veces hay cosas que uno no puede controlar. Y eso es bueno porque, ¿verdad? Uno a veces cree que todo lo puede controlar y no uno casi nada controla sí, lo que pasa es que ahí también hay bloqueos porque sí una situación muy importante es vivir el presente efectivamente son es muy necesarios pero en India hay un estado espiritual que tiene una frase se llama Trika Darshi la forma de traducirlo es que puede percibir pasado, presente y futuro entonces si yo en el futuro si no puedo proyectar qué me gustaría en el futuro sentir hay bloqueo no, porque lo que yo era, ah, o sea, ah bueno pero entonces sí. proyectaste estar en paz Exacto. y estar tranquilo aunque okay. porque la cosa es que no importa tener bloqueos es válido es válido o sea todos nosotros tenemos cosas que sanar ¿verdad? Y muchísimo de situaciones de nuestra vida, ¿verdad? Pero precisamente aquí este es el ejercicio. ¿Qué fue lo que me hizo pensar de mí conmigo? ¿Cómo me hablo yo respecto a mi pasado? ¿Será que yo respecto a mi pasado me doy consejos a mi ser? ¿Y cómo pienso yo respecto a mi futuro? Entonces esta, esta estrategia, digamos en mi caso, pude percibir los bloqueos que yo tenía igual que ¿verdad? igual que estamos hablando. Y pude decir, ¿qué es lo que me pasa conmigo misma? ¿Qué es el diálogo que yo tengo? ¿Qué son los bloqueos o los nudos? ¿Por qué a veces no creo que la cosa va a ser fácil? porque a veces uno ha tenido experiencias en su vida que no son fáciles y además el mundo que me rodea tampoco es que es así como hay muchas cosas incontrolables, muchísimas pero hay algo que yo sí puedo controlar y eso es respecto a mí conmigo pero también con lo que hacen los demás que es el estado interno que yo quiero tener es lo único que puedo controlar, extremadamente. Y yo veo qué importante es esto, porque por ejemplo la directora de Brahma Kumaris, que es Daddy Yankee, que ahorita le vamos a celebrar 104 años, ¿por qué ella ha vivido tanto? De todas las profesoras de Brahma Kumaris, ella es la que más operaciones y enfermedades ha tenido. Muchísimas. O sea, ella no tiene muchas partes de su cuerpo, pero gracias a esas enfermedades es que es la que ha vivido más. ¿Por qué? Porque ella ha logrado precisamente ir transformando la enfermedad o su relación con su cuerpo en vez, o sea, ella entiende qué pasa, cómo sanar que las otras que han sido super sanas toda la vida no han tenido que enfrentar una situación tan grave entonces cualquier pequeñita cosa se las lleva pero la gente que ha tenido que superar situaciones difíciles de diferentes magnitudes, de diferentes cosas cuando se toman de la forma adecuada porque no es que siempre la tomamos de la forma adecuada o sea, cuando hemos logrado superarlas y ya no es un bloqueo para mí, eso me fortalece bastante. Entonces ya no hay tanto temor. A mí ella me impresiona porque recientemente, hace unos cinco años, se cayó y se golpeó la cabeza y le tuvieron que eh, coser. ¿Coser? Y eso a los que 97 años, 90 no sé qué. Y los doctores súper sorprendidos de cómo se sanó tan rápido. Pero no es que tiene un poder sobrenatural. <risa> es la capacidad que todos los cuerpos tienen. Todos nuestros cuerpos se sanan solos, tienen el metabolismo, tienen el, las herramientas. Pero también hay una actitud mental que me ayuda a eso. Entonces nuestra actitud mental, si no tuviera miedo... Si no tuviera ira, si no tuviera rechazo, ¿cómo sería? Eso es lo que se llama poder espiritual. Entonces, lo que sucede es que en nuestro mundo, el poder, está asociado a la violencia, pero no al sanar uno mismo o sea, es, eh, nosotros tenemos que romper esa creencia pero el poder para mí es que mi corazón esté limpio es que yo sea otra vez realmente libre y realmente en paz y que yo realmente pueda vivir con los demás así entonces eso es un área eso es como un paquete de mi relación con el ser, pero ahora respecto al, lo, al mundo entero hay dos cosas una es la ley del karma y por la ley del karma lo que uno hace, recibe lo que uno siembra, cosecha significa que todo lo que yo he hecho todo se me va a devolver sí o sí, o sea, ahí no hay perdón ¿en qué sentido? o sea, que eso no desaparece verá kármicamente va a regresar porque yo lo sembré ya entonces lo que las almas hemos realizado sea lo que sea bueno y malo todo lo voy a cosechar ok entonces en ese sentido no hay perdón sin embargo sí hay algo que merma <risa> o sea que reduce tal vez la experiencia de sufrimiento, saben qué es porque lo que ya hice, lo hice o sea, ya no tengo vuelta atrás pero sí hay una cosa que disminuye el impacto bueno, las buenas acciones efectivamente ayudan a acumular y a sanar pero hay otra cosa meditación, sí, sí, sí, pero otra cosa No, es arrepentirse. ¿Qué es la diferencia entre un psicópata, un sociópata? ¿Verdad? Un ser humano que no tiene el menor remordimiento por haber hecho un, una cosa muy violenta. Este tiene una enfermedad, ¿verdad? Y nosotros, bueno, espero que no estemos tan así, ¿verdad? Eh, es porque nos podemos arrepentir. Sin embargo, el arrepentimiento tiene que ser bien hecho. Es decir, yo puedo sentir humildad de aceptar un error. Esa es la forma correcta de arrepentirme. Y lo que hacen a veces de hacer confesiones, la gente le llama ir a confesarse, ¿verdad? Uno puede confesarse o expresar el error al alma suprema, a Dios directamente, mira yo acepto realmente que cometí un error y a veces, ustedes saben que no es tan fácil darse cuenta hay veces que es demasiado evidente y uno dice, metí la pata esas veces, tranquila pero hay veces que uno no se da cuenta por eso es que uno necesita como, yo ahora les voy a contar qué, pero, pero como un intelecto, una mente muy conectada con lo divino. Para fijarme que sí estoy metiendo la pata. Ok. Entonces eso es un aspecto. La forma incorrecta de arrepentirse es... Alargar el sufrimiento y juzgarme, y criticarme, y castigarme. Porque ese castigo no va a cambiar lo que yo ya hice. No lo va a cambiar. Yo lo que necesito simplemente es cambiar a futuro. O sea, si ya cometí un error, mañana no. Punto. Nada más. ¿Para qué me voy a tratar mal? ¿Para qué? sirve de algo. Y eso es duro, yo he visto últimamente cosas, les voy a decir cosas un poco tétricas, pero eh, en, en esta gente del IAFA, un amigo mío trabaja como doctor y me mostró la imagen de una joven menor de edad totalmente, pero así tenía esto que ustedes no se imaginan, de, de, de herido pero súper herido porque cada vez que ella hace algo negativo contra sí misma se castiga además por haberlo hecho pero eso no la hace cambiar o sea esa es la forma incorrecta nosotros creemos que castigándome voy a ser que la próxima vez no lo vuelva a hacer. Pero usted sabe que eso igual es un círculo violento hacia el ser y eso no me empodera. Me destruye. Entonces, ¿cómo hago yo con humildad? Claro que sí, metí la pata. Pero qué es lo que yo quiero. No quisiera yo ya actuar mañana? verá ¿Cómo quisiera resolverlo? Ya. Tranquila. No más. Ni siquiera es perdón. Es como humildad. Y autorrealización. O sea, darme cuenta. Punto. ¿Sí? Ustedes se imaginan el montón de pensamientos basura que uno se ahorra si yo dejara de castigarme. De las peores cosas que yo he escuchado que le digan a alguien es que usted no fue suficiente buena madre para mí. O ¿verdad? que usted no fue una buena pareja. Y entonces, si a mí me dicen eso, yo me hago así, ¿verdad? me castigo, pero como si yo fui tan malo y mata. Pero ¿para qué? Si yo cometí errores, efectivamente. ¿Por qué voy a probar lo contrario? Hice lo mejor que pude. Eso es lo que puedo decir. Pero metí las patas mil veces. Sí. Que puedo hacerlo mejor, lo voy a hacer mejor. Pero de aquí en adelante. Ya lo que pasó, pasó. Entonces, eso es un aspecto. Kármicamente sí es válido cuando uno se arrepiente. ¿por qué? porque entonces a partir de ahí es que vos empezás a hacer buenas acciones karma positivo o sea ok, entonces si, me, si en una relación estoy haciendo las cosas yo sé, desde la ira desde el apego okay, a partir de hoy no ya voy a hacerlo en paz, con respeto con amor ya, me explico entonces, eso es válido. Eso va acumulando. Yo puedo hacer cosas positivas porque me di cuenta. ¿Sí? Entonces, eso es un aspecto. El otro aspecto es, imagínense ustedes un ser tan puro como un perrito. <risa> un perrito o un bebé que tiene la mente tan tranquila, tan limpia, ¿verdad? Ustedes ven que un perrito... Lo tratan mal y a los dos segundos vuelve a estar igual, moviendo la cola. Y uno lo tratan mal y a los dos segundos muerde y saca la piel, ¿verdad? Un bebé igual no tiene rencor. La, la cuestión con el rencor es que nos hace pensar con mucha arrogancia, ¿verdad? pero nosotros no creemos que es de arrogancia no nos gusta eso pero el rencor es mucha suciedad en el corazón uno no puede dejar de agonizar en su lecho de muerte por ese rencor y hay gente que le toca agonizar días de algo que hubiera podido ser ching Dejar el cuerpo fácil. Pero no sé si a ustedes les ha tocado ver las dos cosas. Alguien que deja su cuerpo fácil y alguien que no. Pero a mí me ha tocado. Unos se enferman todo y se van tan rico. Uy, qué rico dejar el cuerpo así. Y otros que no. Y yo los veo y su cuerpo está mal y les sus, O sea, es horrible. Y no se van Porque el corazón no está limpio. Y hay enojo. Y hay culpa. Y entonces está ahí. Hasta que yo ya logro limpiar eso. ¿Por qué? Porque resulta que en este mundo existe todo. Y todo lo que existe tiene que existir. Me acuerdo una vez que una hermana vino muy enojada donde ella, mamá mamá era la primera directora Abraham Kumaris, le pusieron mamá porque era como una gran madre amorosa sabe, tranquila entonces ella recibió a una hermana que venía enojadísima con otro y <ríe> le decía es que ella no debería estar en esta escuela o sea no se lo merece, no hace esto, esto esto, esto, esto entonces ella le dijo ok entonces le decimos a Dios que se equivocó en su creación usted le va a decir que que debería quitarla y eso la hizo ver o sea no hay equivocaciones cada alma es como es lo que pasa es que hay almas que efectivamente conmigo o con la sociedad o con un grupo de gente están causando dolor. Pero es a veces ese dolor el que hace que mucha gente despierte, sea solidaria, deje de estar consumiendo tanto. Por ejemplo, a veces el dolor tiene una función que uno no entiende hasta después de mucho tiempo que uno ya está sano. Pero en el momento uno no le puede decir, ¡ay, esto tiene una función! <risa> Porque duele, ¿verdad? O sea, no. Es después que yo me doy cuenta. Entonces, en este caso, ¿verdad? Cuando le dijeron eso a esta estudiante. Después de que le dijeron eso, dijo, bueno, si Dios no se equivoca, ahora dígame primero las cualidades que tiene alma O sea, antes de, que, de, de decirme todas las críticas, dígame qué cualidad le ve usted, por lo menos tres. ¿Ustedes qué creen que pasó con la mente de esa otra persona que venía a quejarse? Ya después de que le dijeron que, que si se había equivocado y que viera las cualidades, se fue tranquila. Porque sí, efectivamente, nosotros con personas tenemos conflictos de personalidad muy fuertes y muy importantes. Sin embargo, dentro de ese conflicto, yo también estoy causando conflicto. Entonces, ok, si yo hago el esfuerzo de ver cualidades y al menos tener buenos deseos de paz, para esa alma, tal vez no amor, pero tener deseo de que esa alma esté en paz, por lo menos desde mi lado ya no voy a generar yo conflicto, no puedo decir que vamos a ser los más amigos del mundo, ni el, no porque tenemos sánscaras o formas de ser diferentes, aunque yo en mi experiencia sí he visto que uno puede llegar a cambiar tanto uno, que sí puede ser a mí. O sea, no, no, sí puede. O sea, yo, yo le he experimentado a mi carne propia. Pero fue un gran esfuerzo de mi parte de dar buenos deseos a ese ser. O sea, no fue algo automático. Hice mucho esfuerzo y sí, efectivamente se logró cambiar. Pero hay veces que no se puede, que no depende de uno, hay cosas que yo no puedo controlar. Claro, usted está en su casa. Eh, no, no, el del C, ese, es, gracias. Incluso eso, todos somos tan diferentes en eso. Algunos tenemos frío, otros tenemos calor, otros tenemos... Y, y todos, todos podemos tener diferentes experiencias de temperatura. No, la mía, no es solo la mía la que es verdadera. Entonces poder amoldarnos. ya tuvimos un ratito frío, ahora un ratito calor, así. Pero no todos vamos a ser iguales. No por eso va a haber conflicto pueden ser a la distancia o no puede darles mucha paz, pero vean vean cuando yo estoy pensando en alguien yo estoy conectada con esa alma. No sé si ustedes saben que, que uno en realidad la conexión físicamente uno casi no uno no está pegado a la gente. O sea, uno está muy distante, la verdad que lo que uno pasa con la gente no es mucho tiempo. Pero mentalmente y de corazón uno está conectado con las almas y cuando yo pienso en alguien hay como una conexión sutil espiritual entonces si yo estoy dando buenos deseos esa persona le llega como cuando las personas hacen oración para mandar mucha luz a alguien porque está mal eso le llega es una energía muy, muy elevada entonces si si alguien está caído, si alguien está mal, porque por su personalidad, por lo que sea, en vez de hablar mal, ay, esa persona es así, nunca va a cambiar, yo ya lo he visto, vuelve a meter la pata. ¿Para qué digo eso? ¿En qué va a mejorar la situación? ¿Le va a hacer algún bien a la persona? Entonces mejor, mejor silencio, pero puedo darle paz mandar paz, porque está caída es un alma que está mal Entonces, buenos deseos buenos deseos por eso yo pienso que la palabra en realidad el resultado es el perdón pero no hay que pensar en voy a perdonar, voy a mandar paz, voy a mandar buenos deseos, pero perdonar esa parte o sea, ese es el resultado de mis buenos deseos permanentes porque la, no, no, racionalmente no, no funciona así, ¿verdad? No necesariamente. No necesariamente porque, eh, ok, es cierto que a veces una, me, una se equivoca. Pero no es porque yo pida perdón que yo voy a ser perdonada. Sí, pero, pero no es necesario porque también, digamos, hay, hay veces que las personas... Atribuye en su malestar a algo que yo hice. Y en realidad es responsabilidad de la misma persona. No es mi responsabilidad. Y eso se usa para manipular. Entonces, no es mi responsabilidad como te estás sintiendo. Yo no en ningún momento tuve mala intención ¿no? Entonces, los mejores deseos. Porque en mi mente no hay nada en contra de ese ser se enojó solo. Entonces no es, porque también es una cuestión de autorrespeto. Y en eso las relaciones humanas, ¿verdad? Son el papel de víctima, que es feo, todos lo tenemos a veces, <risa> ¿verdad? Que alguien me hizo algo feo. Bueno, a veces efectivamente sí, pero a veces no. Es solo que yo me ofendí porque, porque no sé, andaba seguro con mucho estrés. Y pensé que la actitud tuya era contra mí, cuando en realidad no era. y Esa es mi responsabilidad, no es de la otra alma. Entonces también asumir que es lo mío y que le toca al otro. Pero de todas maneras, gracias por compartir esa experiencia, porque eso lo que significa es que si yo sigo dando buenos deseos, aunque sea difícil, pero eso es un alma, yo le voy a mandar todo lo mejor, independientemente de lo que haya hecho. Paz, por lo menos paz. Y a veces yo tampoco lo enfoco en un alma, porque las situaciones que han sido, han sido tan duras, tan feas, tan horribles, o sea, que ni siquiera se pueden pensar en esa alma específicamente en esa alma y además no es sano tampoco entonces los buenos deseos para todas las almas o sea, como no solo enfocarla para una, porque es para todas las almas y a mí me pasó algo muy interesante, porque antes tenía como mucho sentimiento feo contra, por ejemplo, los que están en un ejército por experiencias mías de, de, con la propia familia que alguien del ejército hizo algo muy fuerte contra, contra mi padre entonces yo pensaba en alguien del ejército y me daba un colerón y le dije: ¿quién se le ocurre estar en el ejército? hasta que me tocó vivir en Estados Unidos y ser amiga de, de una persona que estaba en la fuerza aérea y cuando me contó por qué estaba en la fuerza aérea que para mí era solo para matar gente, ¿verdad? Yo sí pensaba. Pero él me decía, es que es la forma de servir a mi país. Y yo es lo que, O sea, en realidad la forma que tenía de trabajar... Él, la forma en que trabajaba, era increíble. Digo, que, ¿verdad? yo tengo tanto prejuicio. Pero esa relación me ayudó mucho a quitar el prejuicio. Claro, no es lo que yo haría para servir a mi país, pero... ¿verdad? cada quien tiene su forma de servir al país pero me sorprendió a mí, ¿cómo se me quitó? igual un malestar muy fuerte y como una encasilla a la gente, buena, mala buena, mala, uy no todos son almas ¿verdad? entonces eh, en este sentido nadie sobra todos los que están tienen que estar todos los que están en mi vida tenían que estar en mi vida todos los que vienen vienen por alguna razón nadie vino obligado Tenía que estar entonces mi tarea ahora es limpiar el rencor limpiar el rencor mi deber es ese cuando lo haga estará listo para volar no para que se mueran ya, ¿verdad? <ríe> pero efectivamente uno está listo para seguir adelante eso que, que estás diciendo es importante por dos cosas primero, perdonar no es un acto pasivo de aceptar la violencia o sea porque a veces eso, como perdonar, entonces que me sigan violentando, eso, eso no. Por eso a mí, yo veo el perdón como un resultado de mí, de mi acumulación de, de, de autoestima, de bienestar, de autoconocimiento. Okay. Pero yo soy responsable de ser feliz. Y ahí hay que quitar esta visión de, de mártir, de que entre más mártir y más sufra yo, más santa. O sea, eso es una cosa que nos han enseñado tan fea. Porque entonces usted tiene que sufrir para ser santa. No. Eso es una de las cosas que más me llamó la atención cuando fui a India. En India, los templos, todas las figuras están felices. Bailando que okay, aquí, bailando que okay. y las ponen en. Y después llegué a Europa y en Europa todo negro. Ay, bien. Porque era invierno, ¿verdad? Fue tan interesante. ¿Y ¿Por qué? Porque todas las imágenes espirituales, mártires, todas las han matado, todas han tenido que sufrir para poder. No. Vamos un poco a cambiar esa creencia porque efectivamente yo no tengo que seguir sufriendo. Y perdonar no es seguir sufriendo. O sea, eso no es. Es cuidar mi ser. Yo, mi, mi derecho a ser feliz. Y tengo todo el derecho a ser feliz. Todo el derecho a ser libre. O sea, siempre tengo la posibilidad de escoger ¿sí? y lo que pasó mal fue mal por eso les dije que el karma es el karma eso, el que cometió un acto o sea, lo que hizo lo va a pagar, que así es o sea, que es una cuenta kármica o sea, lo que sembró, no pero de mi parte si viví una situación dura o sea, yo lo que necesito primero es perdonarme yo por estar por haber sufrido eso porque la que más se enoja es una consigo misma una se siente como tonta, aunque a uno le hayan hecho algo feo, <risa> o sea, es rarísimo, pero uno se siente mal, ¿sí? Bueno, y luego que yo trabajo conmigo y con mi propio ser, de ahora en adelante igual puedo hacer buen karma, ¿verdad? Ayudar a otras almas que les ha pasado, ¿verdad? Y como entenderlas ser empática, saber que hay dolor. Pero yo, a una persona que ha vivido una situación así, yo no le digo que tiene que perdonar el perdón va a ser un resultado de todo ese proceso de autoconocimiento, de empoderamiento, de volver a ser feliz con mi propio ser, de asumir mi derecho, a tomar ese rumbo que yo quiero tomar, y de rebote, voy a liberarme de ese dolor, digamos, poco a poco. Pero no le puedo así jamás, es como irrespetuoso o sea, es algo que me pasó que fue horrible y que... todavía le voy a decir, te perdone ¿verdad? es como no porque a veces uno por ser buena gente <risa> porque uno quiere ser como buena gente uno no lo hace por mala gente mete la pata, por eso gracias por retomar ese punto, ¿verdad? si alguien está viviendo algo muy feo, no hay que ahí no es perdonar ahí es perdonarme a mí, a mí misma y yo trabajar en mi ser porque necesito recuperar de una situación tan violenta como una violación pero yo no quiero devolver lo mismo o sea, yo no quiero devolver ira, no quiero devolver maltrato, no quiero venganza pero para no quererlo yo necesito trabajar en mí respeto ¿Verdad? porque lo principal que sale es la venganza eso es horrible claro, es que ahí es lo que vos estás mencionando es algo interesante digamos hay como dos es, ustedes saben que la el estado de conciencia digamos ahorita en este momento, ¿en qué estado de conciencia estoy escuchando? Entonces resulta que hay diferentes estados de conciencia. Hay un estado de conciencia que es el que vos estás diciendo colectivamente, que es muy degradado. Es un estado de conciencia muy materialista, violento y así como con mucho maltrato. Pero hay otro estado de conciencia que viene desde la esencia, desde el Ser Supremo, que es un estado de conciencia sutil, espiritual, puro, de mucho amor, de, o sea, son diferentes como dimensiones, podemos decir así. El estar siempre en este nivel, y eso que les voy, les voy a decir, yo trabajo con tra, trata tráfico de personas menores de edad, o sea, no es que uno lo niegue, esta realidad, ¿ok? Pero es un estado esta realidad no se va a cambiar si yo sigo pensando desde este nivel. Yo tengo que subir mi estado de conciencia, como estabas diciendo. O sea, yo tengo que volver a pensar desde la esencia del ser, que es luz, que es paz, que es amor. Es como cambiar el chip. Es otro estado. Y esto va a traer cambios aquí porque lo negativo y lo, lo feo no se va a cambiar con más cosas negativas tiene que haber otro cambio de conciencia, puro elevado, espiritual sin negar que esta realidad ocurre pero es traerle hay una imagen que me encanta, cuando hay mucha oscuridad ¿cómo hace usted para, para que se vaya la oscuridad? enciende una luz eso es lo que se requiere. Encender una luz. Y eso es el cambiar el estado de conciencia. Claro que requiere mucho autoconocimiento del alma, de la luz. ¿No? Por eso yo les recomiendo, yo empiezo mi día con 40 minutos de meditación. O sea, yo empiezo el día, ¿por qué? Porque estamos en un nivel de conciencia muy degradado. O sea, y si no empezamos el día enfocándome en lo que es hermoso, gratitud, luz, con, otra vez confiar en la paz, en el amor, en la libertad, ¿tá? y trabajar desde ahí, ¿verdad? Que también varios de ustedes trabajan ayudando a que la cosa a los que están más mal para volver a que estén bien. Si uno no hace ese ejercicio, ¡plum!, lo chupa. ¿Verdad? Entonces vamos a hacer un último ejercicio para lograrlo. No es un tema acabado, ¿verdad? Esto es un tema que, más bien, yo lo que les acabo de compartir son ideas para que ustedes puedan seguir en su reflexión personal, ¿verdad? Pero es lo que últimamente a mí me ha facilitado en mi propio proceso, ¿verdad? Porque yo quisiera igual estar sana. ¿Verdad? Pero realmente, no así como de mentira. Entonces vamos a hacer un pequeñito ejercicio. Ayer, ya que usted está más cerquilla, es el de abajo, please. Gracias. voy a volver a este ser que soy yo en el presente, este ser que soy yo, estoy aquí sentado, sentada, porque hay algo en mí que busca algo diferente. ¿Quién soy yo? ¿Qué es esa parte de mí que está atraída a estas cosas? Yo tengo una gran bondad en mi ser. Puede ser que me equivoque. Puede ser que haya dicho cosas que no debí, pero en mi interior, mi esencia no es esa. Mi esencia es la bondad. Y el mayor tesoro que tengo es el amor. A este ser que soy yo le voy a dar amor dándole permiso para hacer lo que le hace bien no tengo que quedarle bien a nada ni a nadie es con el propio ser que vivo las 20 cuatro horas del día. Y este ser que soy yo, es mi primera responsabilidad. Todo lo demás viene después. Así que este derecho a estar bien, se lo voy a dar a este ser que soy desde ya. No necesito decir a otros siempre que sí, cuando ya no puedo. Necesito escuchar mis propias necesidades. Lo que este ser que soy lo hace feliz. yo solo puedo dar amor cuando yo sea feliz y eso es cuidarme entenderme conocerme y sí. Si, a partir de hoy voy a conocerme mejor, escuchar a este ser que soy. A partir de hoy perdono lo que sea que pasó que yo haya hecho. Mañana es un nuevo día. Cada nuevo día puedo mejorar.